¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! Bueno, esta semana tenemos algo especial porque hace unos días eh, fue el primer día de abril que en Inglaterra es April Fool's y ya sabemos que Cintia cada año en el Día de los Santos Inocentes ella siempre hace me, me, me gasta una broma o algo así y caigo pues le tocaba a Cintia esta vez y es gracias a Andrew Smart. Andrew Smart tuvo la idea de enviarle a Cynthia un email por un curso, un curso de, de su eh, book club. ¿vale? es importante saber que a Cynthia le importa mucho la ortografía. Le importa mucho tener cosas bien como comas y, y eh, escribir bien, ¿sabes? Deletrear bien la palabra. Cynthia es lo que se llama un Grama Nazi. ¿Vale? Entonces, para, para ella recibir un email diciendo, tu trabajo es, es una mierda, fue fuerte. Entonces, efectivamente, es lo que hice. Yo creé un email, falso, y se lo envié por la mañana, el primer día de abril, y vamos a ver el resultado. De hecho, tengo que decir que Cintia se portó muy bien. Yo esperaba más reacción al principio, pero no, lo, ac lo aceptó como si fuera la verdad. Entonces, vamos a ver lo que pasó. Este lo he mandado. A ver. Thank you. I'm very sure to say the course was a big disappointment. The main reason was we that I found multiple errors in my highlights. Wow. Wow. Musical errors, puede ser, Finalmente. porque no... no, no, no, te lo mandaba para revisar, pero no, yo lo revisé, pero bueno, es que tienes que revisarme el inglés, yo no? no, yo no puedo revisarme el inglés, no, vale, pues, y quiere una evaluación, no, De vale, pero que, que, oh, y más horrible, Vale, pues nada... Una... Una persona. Puede, ¿no? ser, puede ser que haya, haya errores, porque yo el inglés... Yo traduzco lo que yo creo que es que sí, no pero, puedo hacer bueno. más. No sé que tenga alguien que me lo mire. Alguien tiene que mirármelo mm -hmm. después. Pues lo estás tomando muy bien, ya no, no sé. Sí. No, es que... ¿Qué hago? Hay errores, no me gusta. ¿Qué le haga? digo? ¿Devuelvo el dinero? Uh -huh. ¿Pero le digo y, algo? Y te agradeces los bonitos comentarios hacia mi grupo. ¿no mm. mm. eh, por favor. ¿En serio? ¡Hijo de puta! <risa> Pues la verdad es que me, me, me daba igual, ¿eh? Y me estás grabando, ¿no? <risa> <risa> ¡Hijo de puta! <risa> ¡Joder! La verdad es que digo, pues, el dinero y... ¿Qué fue la idea de, de Andrew, Andrew, me cago en tus muertos <risa> ¡Dios! Bueno, un poco de privacidad la banda me lo dice, ¿no? Dios... Qué hijo de puta... Bueno, me lo he creído, ¿eh? Sí. Digo, pues, es posible que haya errores, pero es que no... Te vuelven el dinero y a... <risa> y a tomar por... Bueno, lo has tomado fenomenalmente bien, yo esperaba... Más como... ¿Cómo...? Es que... Porque yo sé que te es, es tu punto... No, es que no me gusta que haya errores... débil, sí, de, de... Pero es posible que haya errores en inglés porque no lo controlo el inglés o sea yo pongo lo que yo creo pero no, no estoy Andrew eres un pedazo de hijo de tu madre joder pues menos mal eh porque Dios pensé si hay una mujer que se ha quejado cuánta gente se estará quejando sin decírmelo muy bien ¿Ah?